Bienvenidos a esta nueva unidad de herramientas de comunicación y coordinación. Recordamos que Trello nos ayuda a coordinar un equipo de personas online para que trabajen conjuntamente con gran eficacia. En esta ocasión vamos a describir cómo funciona el tablero de coordinación de publicaciones de Podemos Alcalá de Henares. A través de este escritorio, los miembros de la Comisión de Comunicación se ponen de acuerdo y trabajan conjuntamente para la publicación de informaciones en los distintos medios de comunicación Facebook, Twitter, prensa, blogs, páginas web, etc. Veamos cómo funciona. En este tablero estarán dados de alta los miembros que tienen que trabajar en la Comisión de Comunicación. Presionamos Show Sidebar, enseñar barra lateral, ...y podemos ver a las personas que están al tanto de todas las comunicaciones... ...y que están dados de alta en este tablero de trabajo. Cerramos la barra lateral para poder ver el tablero limpiamente... ...y podemos observar la estructura de este escritorio. Es muy sencilla. En la primera lista detectamos las propuestas. En ella, cada tarjeta o tarea representa una propuesta de un miembro de la Comisión de Comunicación... ...como una información que es posible... Que sea publicada. La siguiente lista es en preparación. Es decir, moveremos ahí una propuesta en el caso de que necesite algún tipo de elaboración o trabajo para poder ser publicada. Redacción del cuerpo de la noticia, confección de algún gráfico, fotografías, etc. A continuación nos encontramos la lista de planificadas. En esta lista introduciremos las propuestas que o no han requerido preparación o que ya han sido confeccionadas para ser publicadas si es que ningún miembro de la comisión ha puesto objeción o, después del proceso de elaboración y discusión, se ha llegado a la conclusión de que ya está preparada para su publicación. De esta forma, el responsable de un medio de comunicación, de Facebook, de Twitter, podrá coger noticias ya planificadas, aprobadas por los miembros de la comisión, para poder subirlas a la red. De esta forma también pasará la tarea de la columna de planificadas a la de publicadas. Como puedes observar, hemos incluido una cabecera en cada columna que permite, a golpe de vista, identificar el contenido de la misma. Vamos a ver un ejemplo de propuesta. En esta tarjeta encontramos una propuesta de comunicación, el título de la noticia, y dentro de la descripción podemos encontrar el título, un enlace del medio de comunicación del que se toma la fuente y una propuesta de entradilla. Vamos a ver cómo se editaría esta descripción de la noticia, para que aparezca en negrita, en los enlaces, etc. Presionamos Edit, Editar. Veremos el código con el que se ha escrito esta noticia. Vemos que una doble almohadilla hace que el formato sea de título. Una palabra encerrada entre asteriscos hace que salga en negrita. Los enlaces Trello los interpreta como algo clicable, es decir, copiamos y lo pegamos. La idea es bien sencilla. El que propone la noticia edita el cuerpo de la misma. Y una vez concluida su edición, salva los cambios. También deberemos introducir una fecha. Algo muy importante para saber hasta cuándo podemos enviar comentarios, eh, opinar sobre el cuerpo de la noticia y, por supuesto, hasta cuándo van a estar abiertas las votaciones. Votando, demostramos nuestra conformidad con la publicación. Si hubiese alguna pega o algún motivo de discusión o alguna matización, los miembros del tablero pueden opinar y escribir comentarios en la parte de actividad. Por tanto, es muy importante que los miembros que pretendan participar y colaborar en la edición de las publicaciones estén suscritos al tablero de trabajo o por lo menos a una lista. Volvemos a recordar lo sencillo que es suscribirse presionando en la flechita de la derecha de la lista y eligiendo suscribirse del menú desplegable. Con todo así, la persona que estuviera encargada de las publicaciones estaría suscrito a la lista de planificadas. De esta manera, recibirá una notificación en su correo electrónico cada vez que hay una variación en la lista. Así que una vez que haya expirado el tiempo que se estableció para modificar, opinar y votar sobre una publicación, la pasamos a preparación si es que es necesario preparar algo, algún material, texto, fotografías, etc. para más adelante pasarlas a planificadas donde estarán preparadas para poder ser publicadas. Las desplazaremos a la lista de publicadas y en el futuro podremos finalmente archivarlas. Desplegamos el menú rápido y elegimos Archivar de la lista de opciones. De esta manera vamos limpiando el tablero para que no tenga demasiado volumen, archivando e incorporando al histórico las publicaciones pasadas. Esperamos que os haya servido de ayuda esta información para poder trabajar con claridad y eficiencia dentro del tablero de publicaciones de Podemos Alcalá de Henares. Seguiremos ofreciendo nuevas píldoras que nos permitan conocer un poco más las herramientas de comunicación y coordinación. Recibe un saludo.